Desde Izquierda Unida defendemos una educación pública, laica e inclusiva, por ser la única que garantiza la igualdad de oportunidades y posibilidades para todos y todas, la única que promueve la participación democrática de los distintos sectores implicados en el proceso educativo, la única que respeta la libertad de conciencia y de creencias, la única que atiende a la diversidad del alumnado, y se compromete con el interés común y el servicio público, y la única, en definitiva, que asegura la cohesión social sin discriminación de ningún tipo. Por ello, proponemos, en primer lugar, una nueva ley de educación basada en el acuerdo social denominado documento de bases para una nueva ley de educación, consensuado tras tres años de trabajo y debates de la comunidad educativa. Segundo, la gratuidad de la enseñanza pública desde la primera infancia hasta la universidad. Tercero, la supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados concertados que quieran en una red única de centros públicos. Y cuarto, blindar constitucionalmente la financiación del sistema educativo, igualando la inversión política educativa a la media europea del 6,2% del PIB de forma inmediata hasta alcanzar el 7% del PIB en la próxima legislatura. En definitiva, apostamos por una educación pública, universal, gratuita, laica y equitativa como base de la cohesión social y de la formación de personas más libres, más justas, iguales y críticas que aspiren a construir una sociedad mucho más justa y mejor.